Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Dar las gracias por todo el apoyo que estáis dando en los vídeos. Lo primero de todo es que si estás viendo este vídeo, dale like ahora mismo, compártelo y comenta. Y ve el vídeo hasta el final porque me ayudará a conseguir el tratamiento. Eh, os vamos a poner las gráficas sobreimpresionadas para que veáis que estamos muy cerca de conseguirlo y es gracias a vosotros. Recordad que si este vídeo llega a los 10.000 likes, voy a sortear toda mi colección de Gamecube, que el editor os va a poner... Bueno, el editor... Soy yo el editor, entonces... Eh, os va a poner una sobreimpresión de los videojuegos para que lo podáis ver. Y hoy os voy a contar una historia. La historia del agua. Cómo funciona el agua. Hay veces en que... Cuando todo me satura, cuando todo me supera... Antes, cuando mis padres tenían la casa, teníamos una piscina. Y yo siempre hacía lo mismo. Para que y entonces, que una piscina tuviera una luz, era como algo súper super bestial. Y yo me esperaba a las 11 de la noche, cuando todo el mundo se había dormido, cuando todos los vecinos estaban durmiendo, para ir a esa piscina. Y encendía la luz. Entonces introducía un pie, luego otro. Y de repente, ya había sumergido todo el cuerpo y cuando ya notabas que estabas frío, que decías eh, me voy a congelar aquí vivo sumergía la cabeza y de repente ocurría algo mágico y era que al cerrar los ojos aparecía en un mar inmenso ese mar estaba lleno de pensamientos, pensamientos malos, buenos eh, momentos que me gustaría vivir, que estarían en el futuro momentos que ya vivía, que había vivido y estaban en el pasado había de todo en ese mar y en el silencio absoluto, es cuando mi cabeza me decía, estar aquí es como estar casi recién nacido. entonces pues aquí estás a salvo, estás seguro, así que no te preocupes, puedes seguir en este mundo todo el tiempo que quieras, aquí la depresión y la ansiedad nunca te van a coger. Lo que pasa es que después, al cabo de un rato, venían mis padres... Y se preocupaban, porque pensaban que me había ahogado o alguna cosa así. Porque no me había dado cuenta y esa hora que había pasado en ese mundo habían sido ni más ni menos que 3-4 minutos debajo del agua. Que puede parecer poco, pero una persona aguante bueno, 3-4 minutos debajo del agua es bastante. Mis padres se asustaban. Y allí descubrí que el mar era mi, ali mi aliado. Y descubrí que me gustaba el waterpolo. Y en ese mundo siempre he pensado que qué guay no que estar en un sitio y que tú te sumerjas y de repente el tiempo se dilate. Y es esa sensación que tengo cuando estoy en el agua, como que nada pasa. Por eso os digo que si un día es de noche y son las 12 y decís Uy, no quiero dormir, no lo hagáis mucho, pero si lo hacéis os daréis cuenta que el tiempo es tan relativo que puede ser tan largo o tan corto como vosotros queráis. Mi aliado es el agua y... y otro aliado que tengo es mi cabeza. ¿De acuerdo? Así que, como el agua, os dejo ya esta semana y la semana que viene volveremos con más. Y recordad, y eh, cogiendo una frase del Zelda Wind Waker, que lo tengo por ahí, da igual donde nos lleven los vientos. Porque si el futuro nos llevará un destino precioso, los vientos nos llevarán a ese destino. Así que os quiero. Un abrazo.